Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos multiplicación de matrices. En esta clase veremos cómo se multiplicar las matrices de acuerdo a sus filas y columnas y por último ejemplos de aplicación de multiplicación de matrices. No siendo más, comencemos. Para multiplicar una matriz con otra, se deben analizar los números de filas y columnas de ambas matrices para saber si se puede ejecutar la multiplicación. Tenemos lo siguiente. Tenemos estas dos matrices que tienen una, dos, tres filas y tres columnas. Esto es una matriz de 3 por 3 La de acá, en cambio, tiene dos filas por una, dos, tres columnas. Sería una matriz de 2 por 3. Es importante analizar estos números. Entonces miremos estos dos. Este extremo con el inicio del otro. Estos dos números deben ser iguales para poder efectuar la operación. Como podemos ver, estos dos no son iguales. Como no son iguales, no se puede realizar la multiplicación de matrices. Esto es una Regla muy importante para poder resolver una multiplicación de matrices. Miremos un siguiente caso. Tenemos lo siguiente. Esta es una matriz de 3 por 2, 3 filas por 2 columnas y esta es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Ahora, miremos que estos dos números son iguales. Al ser iguales, se puede multiplicar. Quiere decir que se puede realizar la multiplicación de las matrices. Pero también debemos considerar qué tipo de dimensión me va a obtener esta matriz. Si analizamos los dos extremos que quedan, este número con este número, me va a dar la dimensión de la nueva matriz. Por tanto, esta matriz sería una matriz de 3x3. Vamos a resolver una serie de ejemplos en los cuales aplicaremos estos conceptos. Miremos. Vamos a resolver este primer ejemplo. Calcular A por B de la matriz A y la matriz B. Como podemos ver, la primera matriz es de 3 por 2 y la segunda es de 2 por 3. Si comparamos estos números, miremos que son iguales. Quiere decir que se puede efectuar la multiplicación de matrices. Y los extremos que quedan me van a dar el tamaño. Quiere decir que el tamaño va a ser de 3 por 3. Una matriz de 3 filas por 3 columnas. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a aprender a diferenciar estos numeritos. El primer número significa filas. Quiere decir que esta es la fila 1, esta es la 2 y esta es la 3. Todas estas filas. Y este numerito significa columnas. Primer columna, segunda columna. Y tercera columna. Entonces, acá tengo el primer elemento de la primera fila con la primera columna. Acá tendría el segundo elemento de la primera fila. Y el tercero de la primera fila. Y así sucesivamente. ¿Cómo se resuelve este tipo de multiplicación? Se debe manejar un orden. Este orden viene planteado de la siguiente manera. Vamos a mirar cómo sacar la primera fila. Para la primera fila, vamos a tener estos elementos. Van a afectar cada una de estas columnas. Entonces, va a ser esta con esta. Me va a dar este primero. Con este, me va a dar el siguiente. Y con este, me va a dar el de acá. Para el siguiente. Esta segunda fila me va a afectar esta columna, que va a ser este primer elemento. La siguiente. Y así sucesivamente. Y para la tercera fila voy a tener que me va a afectar esta, este y por último la tercera. De este tipo de forma se puede resolver esta multiplicación de matrices. Vamos a hacerlo de manera más práctica. Vamos a empezar a efectuar las operaciones que me indica esta multiplicación sabemos que es una matriz de 3 por 3 entonces vamos a empezar a hallar cada uno de estos elementos de esta fila y así sucesivamente empecemos con A11 A11 viene dado por esta fila que afecta esta columna entonces la operación sería la siguiente este primer elemento multiplica el primero de acá. Entonces, 1 por 1 más este elemento, menos 1, multiplica al de acá, que sería menos 2. 1 por 1 nos daría 1, Do, menos 2 por menos 1 nos daría positivo, nos daría 2, y 2 más 1 nos da 3. Quiere decir que la suma de estos dos nos da este resultado. Este 3 correspondería al primer elemento, elemento de acá y así mismo vamos reemplazando sigamos con el siguiente A12 viene dado por el, la multiplicación de este primer elemento con este, menos 1 menos 1 por 3 y se suman entonces 1 por menos 1 más menos 1 por 3 esto nos daría menos 1 y esto daría menos 3 menos 3 y menos 1 signos iguales se suman, esto daría menos 4, y lo reemplazamos en la siguiente posición. Nos queda faltando esta tercera columna, entonces vamos a hacer esa operación. Ahora, A13, que sería 1, multiplica menos 5, más menos 1, que multiplica menos 1. Esto nos daría menos 5 esto queda positivo nos daría 1 menos 5 más 1 nos da menos 4 y lo reemplazamos en la posición siguiente ya terminamos toda esta fila vamos a continuar con la siguiente vamos a trabajar con esta ahora sería la fila 2 y me va a afectar esta primera columna entonces hacemos la misma operación pero ya no sería a 1, sino a 2 entonces a 2 1 3 por 1 más menos 3 por menos 2. Esto daría menos 6 más 3. Nos daría, daría 6 más 3 nos daría 9. 9. que esto da con signo positivo. Entonces reemplazamos este valor. Continuamos con el siguiente: A2,2. Que sería esta fila con esta columna: 3 por menos 1 más menos 3 por 3, esto da menos 3, menos 9 nos daría menos 12 y lo reemplazamos. Seguimos con esta tercera, que sería el A23, sería 3 que multiplica a menos 5, más menos 3 que multiplica a menos 1, esto da menos 15 y esto daría 3 positivo, Menos 15 más 3 nos daría menos 12. Y lo reemplazamos. Ya tenemos terminada esta segunda fila. Vamos para la última, que sería la de aquí abajo. Entonces ya seríamos con la 3. Me va a afectar esta primera columna. Entonces vamos a llamar a este A31. 2 por 1 más 8 por menos 2. Esto da menos 16. Menos 16 más 2 nos da menos 14. Y lo reemplazamos en la posición. Seguimos con el siguiente. Sería la posición A32. Sería 2 que multiplica menos 1 más 8 que multiplica A3. Esto haría 24 menos 2 nos daría 22. Y lo reemplazamos. Nos falta solamente la última columna. Entonces vamos a calcular. A33, sería 2 que multiplica a menos 5, más 8 que multiplica a menos 1, esto nos daría menos 8, menos 10, nos daría menos 18 y lo reemplazamos en la posición. Aquí ya hemos efectuado todas las multiplicaciones y tenemos terminada la matriz, quiere decir con esto que la multiplicación de A por B nos da esta matriz. Y miren que es una matriz de 3 por 3. Este sería el resultado. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Calcular A por B de esta matriz A por la matriz B. En este caso tenemos una matriz de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, y esta una matriz de 3 por 2. Analizamos estos numeritos el 3 y el 3, como podemos ver, se puede efectuar la multiplicación. Y estos dos números nos van a dar el tamaño de la matriz, que va a ser 3 por 2. Entonces, esta va a ser nuestra matriz. Una matriz de 3 filas por 2 columnas. Vamos entonces a efectuar qué operaciones se deberían dar. Entonces va a ser, para la primera fila, va a ser esta me va a afectar esta columna con esta. Para la segunda va a ser esta con estas dos. Y para la tercera va a ser esta, que me va a dar este valor. Y la última me va a dar este valor. Vamos a efectuar las operaciones que se deben realizar. Olvidemos que va a ser una matriz de 3 por 2. Entonces vamos a empezar con el, la primera fila. Vamos a hallar A11 que va a ser este término. 1 por 1 más 2 por 0 más 3 por menos 2. Esto es lo que nos va a dar el primer término. 1 por 1 nos da 1. 2 por 0 da 0. Nos queda solamente el 1. 3 por menos 2 nos da menos 6 más 1 nos da menos 5. Quiere decir que el primer término vale menos 5 y lo reemplazamos entonces, nos da menos 5. Vamos ahora a hallar a 1, 2. ¿Qué va a ser? Toda esta fila afectando esta columna, entonces hacemos lo mismo. 1 por menos 1 más 2 por 2 más 3 Cero. miren que hay una, un orden de parejas, eso es bien importante para efectuar bien la multiplicación, esto nos daría menos 1, 4, 4 y menos 1 nos da 3 y 3 por 0 pues daría 0, nos va a quedar solamente el número 3 y lo reemplazamos en la posición, ya aquí terminamos la primera fila, vamos con la siguiente, fila 2 afectamos esta primera columna y efectuamos la operación a21 va a ser 0 por 1 más 1 por 0 más 0 por menos 2 esto nos daría 0 0 y todo está multiplicando por 0 o sea que el resultado es 0 reemplazamos el valor y seguimos con la siguiente ahora para a22 tenemos esta fila que afecta esta columna. Va a ser 0 por menos 1, más 1 por 2, más 0 por 0. Esto da 0, eso nos daría 2, o sea que el resultado sería 2. Y lo reemplazamos en A22. Seguimos ahora con la tercera y última. Vamos para esta tercera fila. Este me va a afectar esta columna. Entonces efectuamos la operación A31, va a ser 3 por 1, más 2 por 0, más 1 por menos 2. Esto nos daría 0, 3, menos 2, nos daría 1 y lo reemplazamos. Y tenemos la última columna, que sería el A, corrección acá, acá es A32, que sería... Este primer término, 3 por menos 1, más 2 por 2, 4, más 1 por 0. Esto nos daría 0, esto nos daría menos 3, más 4, nos daría 1 positivo. Y lo reemplazamos en A32. Ya aquí hemos terminado todos los elementos de la matriz. Quiere decir que esta sería la respuesta de la multiplicación de la matriz A por la matriz B. Vamos a mirar un último ejemplo. Ejemplo número 3. Calcular A por B, la matriz A, por la matriz B. Para esta matriz podemos ver que tenemos una matriz de 3 por 3 y la otra es una matriz de 2 por 2. Si comparamos estos dos números, podemos ver que son diferentes, no son iguales ya aquí nos para y nos dice que no se puede resolver esta multiplicación de matrices no olviden que estos dos números deben ser iguales si no son iguales no se puede efectuar la operación de esta manera concluimos el tema de multiplicación de matrices si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales de igual forma